Las pérdidas de calor son mínimas y el sistema tiene aproximadamente un 90% de eficiencia en términos de cuánta energía puede utilizar comparado con las pérdidas de calor. Estás disfrutando de nuestra programación por WIPRTV San Juan, WIPMTV Mayagüez y WSTETV San Juan, 11 Mayagüez. Joe Biden aprobó la solicitud de declaración de desastre mayor en Puerto Rico debido al paso del huracán Fiona por la isla. De esta forma se activarán dos tipos de asistencia. Para que se activen las disposiciones de asistencia pública y asistencia individual que nos van a ayudar a adelantar la recuperación de nuestra gente y nuestra infraestructura a corto y mediano plazo. The government of Puerto Rico and FEMA and our federal partners all having a shared vision and working as one team to help with the progress on the recovery from Maria. El gobierno de Puerto Rico, FEMA y nuestros aliados trabajando como un solo equipo con una sola visión. And from what I saw yesterday, and what I expect to see today, ayer, hoy, is that as we go through the recovery from Fiona, we will support the governor in meeting his aggressive goals. Fiona, to make sure that we get Puerto Rico on the road to recovery from Fiona, para asegurarnos que pongamos a Puerto Rico en el camino de la recuperación de Fiona. Rico. Pero también que lo estemos haciendo de una forma que cree un Puerto Rico más resiliente. El gobernador dijo que confía en que antes de que acabe el día gran parte de Puerto Rico cuente con su ministro de luz eléctrica, a la vez que recalcó que su expectativa no incluye a los pueblos que se han visto más afectados. Porque como hemos dicho, en muchos pueblos de la isla, particularmente en el sur de Puerto Rico, hay daños eh, serios, significativos a la red eléctrica. En esos pueblos va a tomar más tiempo. Lo que yo dije ayer y reitero hoy, es que quiero que gran parte de la población a nivel toda la isla, cuando miramos todos los abonados de, de Luma, así como de la Autoridad de Acueducto y Alcantarillado, tengan su servicio pues, para el final del día de hoy. Y seguiremos día a día, porque el compromiso es que gradualmente eh, aumente el número de abonados. se dijo que con su visto bueno, tanto Luma, la Autoridad de Energía Eléctrica y Acueductos están siendo cautelosos, pero proactivos. Pero no queremos estar encendiendo eh, unidades generatrices, y conectando a la ligera y que después entonces tengamos daños severos en esas mismas unidades generatrices si la red no aguanta eh, la carga. Así que todo esto se está haciendo planificadamente. Ayer mismo hubo unas averías, fueron menores, pero se atendieron a altas horas de la noche porque yo estoy siguiendo esto minuto a minuto. Por su parte, el director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica, Josué Colón Ortiz, expresó que el día de ayer fue uno de grandes retos para la recuperación de Puerto Rico. Pudieron resolver dos situaciones, una en la central de San Juan y otra en Cambalache, Arecibo y en Mayagüez, pero se presentó un problema adicional. Ocurrió un problema en una línea de 38 mil voltios, donde un pararrayo que aparentaba que estaba bien, estaba mal, eso oc ocasionó una explosión y esa eh, situación sacó de servicio las unidades de Cambalache y Mayagüez. Cuando eso ocurrió, los equipos tanto de PREPA como de LUMA trabajaron eh, continuo la noche y la madrugada, se atendieron los asuntos con la línea, se atendieron los asuntos con la, con las unidades, y eh, como ya habían salido las unidades y teníamos conectividad con el área metropolitana, porque la línea que sale de Vallamonte C hasta Manatí se colocó en servicio anoche, se procedió entonces a entrar las unidades pero ya sincronizadas al sistema eléctrico de San Juan con las unidades de Palo Seco y San Juan. El plan de nosotros de hoy es poder interconectar las plantas principales. Recuerden, las plantas principales de Puerto Rico ¿dónde están en el sur, son cuatro plantas, ¿verdad? Ecoeléctrica, Aguirre, Costa Sur y AES. Esas son las cuatro plantas principales que producen el 70% de la energía en Puerto Rico. Así que para nosotros, que somos una isla y una isla eléctrica también, no estamos interconectados con otra utilidad, nuestra prioridad para devolver el servicio es que toda esa red de plantas esté interconectada. Así ellas se aguantan entre ellas, si entra una de las líneas con alguna avería como ocurrió ayer, pues que no se desconecten. Vamos a redoblar intensidad, eh, ya el ambiente hoy está eh, más favorable para que continuemos eh, incrementando nuestra actividad ya que los niveles de los ríos pues han ido disminuyendo y eso nos facilita poder tener acceso. También el nivel de turbidez y en los, en los ríos pues continúa verdad disminuyendo, todavía están altos, pero eso no nos imposibilita que sigamos trabajando. Eh, al final del día estamos redoblando esfuerzos durante el día de hoy para acelerar la recuperación y pueden estar con toda la seguridad de que esto pues lo vamos a continuar con la misma intensidad hasta que, hasta que todos nuestros clientes estén con servicio. A pregunta de Noticias 360, el gobernador respondió que no le consta la posible visita de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, a la isla, pero sí sobre la llegada de algunos congresistas.